Y el fin de semana estuve en el Teatro Bristol entrevistando a la señora Mirta Legrán. La verdad que una diva, una reina, porque le pregunté de todo. Todo lo que hablamos en A la Tarde, se lo pregunté y me contestó todo con amor, con respeto. No dejó dudas. Eh, fue escoltada por Héctor Vidal Rivas y Beroutis. Sí. Y mientras caminaba para ir a ver La Ponia, la obra sí. que eligió, que es la que protagonizan Jorge Suárez y Laura Oliva, sí. ella contestó todas nuestras preguntas. Celi, tenemos esa información. ¿eh? tenemos esa nota, la compartimos es la nota de Selina Hernández a la señora Mirta Legrand fíjate qué elegante que está Mirta, ¿cómo está? <ríe> qué elegante que está bueno, muchas gracias podemos avanzar? Sí, la, la acompañamos nosotros porque como usted se lo merece bueno, gracias querida. ¿cómo está usted? ¿cómo va disfrutando Mar del Plata? una maravilla, mejor que nunca, muy feliz, muy feliz ¿Y está? Sí, sí, está la segunda que veo Dígame, ¿está pensando en hacer algo especial para su cumple? ¿Un programa especial? Todavía no hablamos, no sé, no hablamos con Marcela, con mi familia Todavía no hablamos de eso ¿Lo pasará en Vardelo o en Buenos Aires? No, en Buenos Aires ¿En Buenos Aires. ¿Cómo vienen los, los almuerzos y las cenas para el año que viene, Mirta? ¿La tenemos en el canal otra vez? No? Sí, sí, sí, sí ¿Mirta pudo hablar con Adrián Suárez? ¿Cómo está el canal últimamente? No, no, no, no, hablé con, con David, hablé están preocupados. Están preocupados. ¿Va a haber cambios la semana que viene? Eso no lo sé. ¿Con Nacho habló por la vuelta a la tele? Sí, sí, sí. ¿Tiene ganas, Juana, de hacer un programa de ecología? ¿Lo están pensando? Parece que sí, parece que sí. Mirta, ¿qué es lo más lindo de Mar del Plata? ¿Qué? ¿Lo más lindo de Mar del Plata? La ¿Sí? Gente. ¡Aló, aló! Bueno, está Mirta le respondiendo todas las preguntas. Y Dios dio razón, ¿eh? querida. Confirmando, eh. Confirmando, Confirmando, dale, sí. Mirta dice que Juanita está pensando en otro formato, que su deseo es volver al 13. Ahora la palabra, la pelota queda en el campo del. Programa canal. de ecología, me caigo, mira, te, te voy a dar un caiga. beso. Te no, doy un te beso. La semana, un beso. Pasada, la semana pasada oh. yo había contado acá que el canal no está muy interesado en un programa de ecología. que es lo que sí, Juana y History Lab? ...tienen ganas de enfocar, Nacho, tiene ganas de enfocar... ...porque es lo que Juana realmente hace y lo hace de verdad... ...viaja por todo el interior del país, está con el tema de los humedales... ...etcétera, la, los animales y, to, y todo eso... ...pero Canal 13 no tiene muchas ganas de, de hacer un programa de ese estilo... ...así que bueno, lo que hablé con Vanessa Bafaro ...representante de Canal 13 es que la negociación ya empezó... ...ya el tiempo empezó a correr, el 14 de febrero es el día histórico... ...donde se decidía lo que hacía Mirta... Veremos si se extenderá como este año, que fue mucho más adelante. Total. Pero la, ne la negociación puede ser ríspida también. Da, da un dato también, Mirta, que habló con Codevila. No es un dato menor porque siempre delega toda la Suar. gestión a... a primero eh, ah, a la primero, Suar, claro. pero delega la gestión a Nacho Viales. Digo, también hay un contacto directo a Mirta con el canal sí. diciendo a ver muchachos, ¿para cuándo? ¿Hasta septiembre no espero? Sí. Digo, lo dijo ella literalmente, sí. Acepta que hay otro plan por parte de su nieta que es lícito también. Juana dice, yo me puedo sentir más cómoda en otro formato. Ahora no me vendan con el combo de... La nieta. que me hicieron el año pasado, no me la vuelvan a hacer. Mirá, porque bien, no sí, Pero igual fue categórica. Fue el... categórica, Mirta dijo, sí, vuelvo. ¿eh? Cuando le preguntaba el, el colega de TN, creo Sí, que sí, sí claro. vuelvo, vuelvo, vuelvo. Bueno, nos vamos con Celi. Celi, excelente, te contestó todas las preguntas. Felicitaciones, Elina. Gracias, una genia, Mirta. Y tengo una primicia, un datito. Este vamos. miércoles va a ir a ver a Bel Pinto, que la está rompiendo uh, en el Teatro Tronador. Vamos. Así que sigue de gira, Mirta. No, imparable, imparable. Gracias. Es una genia. Una genia total. Cheli. Gracias.